Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches, tenemos siempre nuestro invitado o invitada. En esta ocasión tenemos una hermosa dama que nos estará acompañando para contarnos también sus vivencias y también, lógicamente, sus experiencias en la parte artística. Hasta ello vamos a invitar, como todas las noches, a nuestro compañero Ramiro Darváez, que ya está listo también para eh, compartir con cada uno de vosotros. Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, compartir el escenario contigo y con nuestros invitados que tarde a tarde se animan a compartir con nosotros un momento de diálogo, un momento de experiencias, de vivencias aquí en este subprograma, escenario Rostros que Dejan Rastros. Iniciando esta semana nos da mucho gusto recibir a una joven cantante muy querida, muy conocida, no solo acá en Catamayo, sino en la provincia y por supuesto en el país, Um, está caminando, está su temprana edad, está dando lo mejor por eh, hacer de la música su camino, su arte, su forma de vida. Estamos hablando de Daniela Palacios. Bienvenida, Daniela, a nuestro programa. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia en esta ocasión. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, que son mi gente, claro que sí. Vivimos en el mismo lugar y pues... Eh, agradecida por esta oportunidad, darle la oportunidad a la gente de Catamayo y, ¿por qué no? Que próximamente se hará internacional, ¿verdad que sí? <risa> sí, sí. Qué, qué bonito, Daniela, saber de que lo que tú dices, ¿no? Somos de este mismo lugar, somos conocidos, somos de este mismo sector y nos sentimos muy orgullosos de que Catamayo también esté dando esos frutos Parte por ser de Loja, por Loja es la cuna de los artistas y Catamayo, por supuesto, tiene su madera, tiene su talento y uno de esos ejemplos es justamente Daniela. Daniela, a su temprana edad, pues ya ha decidido seguir estos caminos de la música. Quisiera que nos cuentes, Daniela, eh, cómo empezó este sueño, en qué momento tú te diste cuenta que te, te gusta la música y, y cómo fueron estos primeros momentos, Daniela. Claro, bueno, contándoles una anécdota. Una parte de mí. Todo empezó desde que tengo 14 años. Eh, mi papá había tenido una guitarra, una guitarrita sencilla en la que él salía a tocar un poquito la guitarra. La verdad, no es que bestia, tocaba artísimo, pero <ríe> uh -huh. eh, sí le hacía más o menos. Entonces, él le había enseñado a mi mamá. Mi mamá me cuenta que había aprendido en cuatro meses y, y ahí entre los dos me enseñaron un poquito y aprendí yo, digamos, en dos mesesitos, sin embargo... Eh, el Internet fue una base importante para mí, porque en el YouTube, pues, ahora con, con estas herramientas realmente se logra aprender. Entonces, ahí fue donde fui desarrollando. Y, y, pues, yo creo que mi motivación principal fue que yo llegaba del colegio súper aturdida por los deberes. Uh -huh. A veces la incomprensión del joven, usted sabe. <ríe> Entonces, yo me... Me envolvía en la música, en la guitarra y me pasaba desde que llegaba al colegio hasta las mismas noches. e Incluso yo perdía de, de hacer los deberes porque me, me pasaba demasiado tiempo en la guitarra. Entonces Ajá. mis papás también me, me hablaban, me decían, ya deja la guitarra, ponte a hacer los deberes. Pero bueno, eh, me di cuenta que era algo que me gustaba hacer y más que nada pues tanto estar en la guitarra pues yo tenía la necesidad de, de escribir. Y contar una historia, a lo mejor, lo que me pasaba en el colegio. Entonces, mm. eh, así fue como empezó a brotar lo que es la creación musical y, y escrita. ¿no? Y, Daniela, bueno, y, y, y esa guitarra, ¿cómo la conseguiste, esa primera guitarra? ¿Es la que tienes en mano o, o, o empezaste con otra, quizá una más pequeña? ¿Cómo fue la primera guitarra? Bueno, la primera guitarra era de mi papá. Era una que me, me contó que le había costado mucho conseguirla porque él... También quería aprender a tocar la guitarra, sin embargo, dijo que cuatro años y solo sabía la misma canción y, yeah. y ahí había frenado. Entonces, yo con esa guitarra eh, fue que aprendí y, oh, y empecé. Yeah. Entonces, como estaba viejita, un día llovió en mi casa y se abrió, lastimosamente. Entonces, yeah. tuvimos que comprar esta y esta de aquí la tengo como, como mi compañera oh, de todas partes. Claro, como una reliquia. Ah, mira, ah, ¿sí? y, y, ¿y qué canciones eran las que empezaban a, empezaste a practicar con tu papá quizá? La que él te, te decía, que a lo mejor te decía esta canción, me gusta, ¿qué tal si la practicamos? ¿Cuáles eran esas primeras canciones? Me acuerdo que a mi papá le gustaba cantar una canción que se llamaba Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Realmente no recuerdo muy bien los acordes, pero era una canción muy hermosa, entonces él me compartió... Un poquito de él, viviendo esa canción y, yeah. y pues la cantaba todo el tiempo. Como yo te digo, era una de las pocas canciones que sabía. Y, y uh -huh. ya pues creo que esa canción incluso ya se volvió especial en la familia. Claro, claro. Y bueno, y, y todo eso fue el inicio para que tú poco a poco vayas enamorándote más. Eh, esto me da a entender de que tus papis eh, como que quisieron ver reflejado en ti, en su hija. Eh, este, este arte ¿no? de, de la música, ver a, a su hija eh, quizá en un escenario, cantándole a, a una cantidad de gente. Y me imagino que, que llegó un momento ¿no? en que tú también puedas, pudiste estar ya en un escenario, quizá ese primer momento fue, es inolvidable para ti, ¿no? Así es. Es cierto lo que usted dice. Mis papás eh, les gustaba la música, sin embargo, por situaciones de la vida no pudieron. En el caso de mi mamá, a ella le uh -huh. gustaba tocar el piano un poquito porque... Eh, en su infancia alguna vez se metió en un cursito, pero no le apoyaron. Ajá. Antes en la música era vista, mal vista, ¿no? Ajá. Que no había dinero. Entonces, Así ella es. también tenía esa ilusión y me apoyaron. Ajá. He tenido suerte, la verdad. Deben estar y... felices ahora viéndote que has, has hecho de este arte pues algo tuyo y que quizá lo, el sueño que ellos a lo mejor no pudieron realizarlo pues se ve reflejado en su hija ahora. Yo creo que sí. Yo sé que si lo que estoy haciendo ahora los hago felices a ellos, pues estoy muy claro. contenta. Más que nada, es algo que también me gusta. ¿Tienes hermanos, Daniela? No, te cuento que no, no. Soy la, <risa> única. <risa> la única. La única heredera. Pues bueno, eh, me imagino que, que todo lo que tú estás haciendo también quisieras llevar ese mensaje. De hecho, la música es, es un propósito de vida también. Y me imagino que a través de esta música tú tienes un propósito, de dejar quizá un mensaje para estas generaciones y las futuras generaciones. ¿Cuál es así como que tu ideal, tu, tu deseo a través de este arte? Eh, bueno, mi deseo es poder expresar los sentimientos que otras personas eh, no pueden expresar. En mi caso, yo he sido una persona que... A veces no puedo expresar mis sentimientos de una forma así de comunicación, digamos, con mi familia. Entonces, a veces escribo una canción y expreso todo lo que quiero decir. Yo tengo un espacio para pensar y poner lo que realmente quiero decir. Entonces, uh -huh. creo que eso le puede pasar a muchas personas y uh -huh. mediante la música pueden expresarse. A veces cosas que realmente no se quieren decir y la canción tiene... Habla por su, propia, por su propia letra. <risas> Y tú, a ver, entiendo de que tú, tú escribes, has escrito algunos temas. ¿Y cómo, cómo ocurre ese momento de, de la escritura? ¿En qué momento es el más apropiado donde tú escribes? Eh, realmente creo que no hay un momento. Eh, a veces estoy ocupada y de repente vienen las ideas. No sé, es, es rarísimo. Ah. Y a veces no tengo nada que hacer e igualmente aparece y... Es como que no lo controlo, es algo como yeah. que de repente aparece y hay que aprovechar la oportunidad. A veces de noche. Tienes, digo, y tienes eh, que estar eh, eh, con un lapicero, una, un cuadernito, no se cerca, ¿no? Porque no se puedes aprovechar esos momentos que tú dices que llegan, ¿no? A, sin pensar. Yeah. Sí, bueno, generalmente tengo el teléfono, esta herramienta es Ajá. maravillosa, entonces Ajá. ya en la noche ya no tengo que estar prendiendo la luz, escribiendo, porque eso cuando era chica y no tenía teléfono me tocaba. Pero ahora sí ya tengo el teléfono, escribo lo que quiero, incluso hago un vo voice note Ajá. y grabo la melodía, porque a veces claro, incluso hasta la parte no es, es importante. Claro, y al otro día revisas, y bueno, y a veces pena porque se, se va la inspiración. La cosa es hacerlo de noche, es ¿so que ya uno tiene que descansar. <risa> mira, qué bonito. y Sí, es algo, algo chévere porque, porque la inspiración llega en, en el momento menos esperado, es algo natural y yo creo que esa es, esa es la, la parte importantísima del artista, ¿no? De saber atrapar, de saber eh, acoger eh, en el momento que llega. Porque como tú dices, y, y se, se lo deja ir, pues prácticamente es algo perdido. Y yeah. mira, y... ¿Y cómo luego vas, este, vas puliendo estas escrituras que, que tienes y, y se va armando la canción? ¿Has buscado, buscas ayuda? ¿Alguien, te, ¿Alguien es tu soporte, tu apoyo? Bueno, yo lo que hago es realizar toda la canción y después les canto a mis papás, les canto a mi familia, a ver qué, qué yeah. opinas y si sienten algo. Yo, yo a veces cuando veo que ya me prestan atención es porque la canción está buena. A veces uh -huh. dicen, ah, sí, sí, está buena. Ah. Y digo, no, no, no está pegando. Si con mi familia no pega, entonces no, esta no es. No Me va. falta algo. Así. No. <ríe> claro, y ahí a partir de ahí, si es que la canción es aceptada por la familia, como dije. Es este, yeah. tendría lo que es la producción musical y, y a trabajar con personas que saben un poco más de música y pues, poner otros instrumentos que ya sería. Claro. ¿Y, y, y cuál ¿Cuál es esa canción que, que la, te llegó, la escribiste y la plasmaste, le la hiciste realidad? La, la, quizá la primera canción que tú la escribiste, la, la compusiste y, y se su realidad y ahora es una canción. ¿Cuál es eso? Eh, bueno, una de las primeras se llamaba Te Escapaste. Fue una de las primeras canciones que, yeah. que incluso, bueno, digamos que la mitad de la canción yo la escribí y la otra mitad... Eh, como era una niña, pues mi mamá me ayudó. Entonces, uh -huh. es una canción especial. Entonces, creo que fue literalmente un proceso de saber cómo, cómo se estructura una canción, porque ¿Sí? hay claro. que saber estructurar una canción, cosas que yo no sabía para nada en, el, en un principio, lo que es ¿Sí? estrofa, el coro. Pero eh, ¿cómo fuiste entonces si no sabías? ¿Cómo fuiste, Armando? ¿Buscaste esa ayuda? Bueno, tu mami te dio también tu... Tu, tu ayuda, pero algo más, o sea, ¿cómo llegó a la conclusión? Porque una canción para que sea aceptada, pues, en el público debe estar bien estructurada, bien hecha. Claro, es cierto. Eh, bueno, resulta que esta primera canción que escribí, eh, yo la grabé con Luis Jaime. Eh, mi papá, bueno, mi mamá, me convenció a mi papá que, que sí, que grabe esa canción, y más que nada porque esto es otra historia. Yo estaba en una academia de, de guitarra, se llamaba La Santa Cecilia, en la ciudad de Loja, y conocí a una persona que sabía de producción musical y le mostré esa canción y me dice, "Ah, está linda, ¿por qué no la grabas? Yo conozco un contacto" y era Luis Jaime. Entonces, uh -huh. conociendo a Luis Jaime, pues él me dijo, "Mira, las canciones tienen una estructura, porque obviamente mi papá, mi mamá ya había hablado con mi papá y ya habíamos quedado en que ya bueno, apoyemos a la guau, wow, como un hobby, realmente fue. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, Luis Jaime fue quien me dio esos primeros detalles de ah, la yeah. técnica, de la estructura Estruido. de la música. Entonces, uh -huh. eh, así poquito a poquito fui aprendiendo, sin embargo, llegué totalmente empírica hasta donde yeah. fue en julio ya. ¿Qué, ¿Y cómo, cómo suena esa canción? ¿Cuál es esa canción? Si nos puedes cantar un pedacito antes de irnos a la pausa comercial. Mm, claro que Sí. Te escapaste como agua entre mis manos Como aire que respiro en mi interior Si no quieres verme más, vete ya por favor Cada palabra tuya aumenta mi dolor pues somos libres de amar y ser amados con la misma intensidad de un verdadero amor real, real, real. real. Y esta es la canción y este es capaz un trocito. Espero que les haya gustado. Aplausos y el aplauso del público para esta hermosa, talentosa eh, artista de, de Catamayo, Daniela Alejandra Palacios Cordones. Qué bonito poder eh, escuchar. ese. Es, seguramente es una de las canciones que amas, que conservas en tu corazón, por ser quizá una de las primeras con el apoyo de tu querida mamá, según nos lo dijiste. Para Así es. <risas> Hermosísima. Así es, continuamos en esta segunda parte junto a nuestra invitada de honor en esta ocasión, Daniela Palacios, artista de Catamayo en la provincia de Loja, en la parte sur del Ecuador. Y le saludamos a todo el mundo que nos sigue a través de este medio virtual. Bueno, Daniela, síguenos contando de esta tarea muy importante que pues te has fijado tú, porque eso es un, un deseo tuyo, aparte pues obviamente de, del deseo también de tus papis, pero más que todo es una decisión tuya que has tomado, porque pudiste haber elegido otra carrera quizá, no sé, o tu, estuviste a punto quizá de, de seguir otra carrera, pero de pronto pues eh, estás en lo tuyo, ¿no? lo que, en lo que te mueve eh, la música, este arte maravilloso así que eh, cuéntanos qué, qué, qué hiciste luego tuviste que estudiar diste tus primeros pasos en, en una academia para irte formando poco a poco ya eh, siguiendo una línea profesional Daniela pues claro bueno eh, volviendo a lo que en lo que nos quedamos antes eh, después de que mis papás descubrieron que me gustaba mucho la música y que me estaba yo mismo enseñando con los videos de YouTube. Entonces decidieron meterme en una academia que se llamaba Santa Cecilia en la ciudad de Loja. Uh -huh. Y pues ahí recibí guitarra y canto. Sin embargo, estuve ahí unos meses y tuve que salirme porque también seguía estudiando y uh -huh. tenía que viajar de Catamaya a Loja. Entonces, verdaderamente que era pesado. Uh -huh. <coughs> Más adelante también recibí clases con la profesora Verónica Chomé. Eh, me canto y lo mismo, todo fue a sub y baja, a sub y baja y yo iba adquiriendo conocimiento de poquito a poquito. Sin embargo, eh, más adelante conocí a una persona que es muy especial, se, llama, se llamaba César, eh, César Torres, no, César, bueno, es una persona muy querida, que es un excelente artista y bueno, él me ayudó con mis primeras bases, realmente ahí fue donde dije, ok. Ya estoy entendiendo más la música. Uh -huh. Y no es hasta ahora que conozco también una persona que también es muy importante en, mi, en la parte de vocalización, porque al final es lo que más he usado en mi carrera. Claro. Entonces, se llama Luis Freire. Vive en la ciudad de Loki y también he tenido que viajar. Entonces, ha sido un proceso fuerte, duro, porque me ha tocado estar entre el colegio y viajar. Uh -huh. eh, He tenido que posponer, digamos, salidas con mis amigos eh, yeah. para cumplir mis responsabilidades. Sin embargo, yeah. también menciono que estaba eh, también en otros cursos, como en baloncesto, fútbol. Yo era fanática del deporte realmente mi yeah. sueño era ser deportista, pero uh -huh. eh, la música apareció y, y pues a pesar Qué de rastro. que había participado, claro, estaba en la Liga de Loja estuve tanto en, en básquet como en fútbol, y por ahí viajamos a Guayaquil, jugamos este inter... inter ¿cómo se dice? este del país. Y pues con grupos del país, y tuvimos roce con el equipo de Guayaquil, y fue, fue especial, y más que nada, bueno, ese ha sí sido es mi recorrido, y creo que son cositas que a lo mejor no tienen nada que ver con la música, sin embargo, creo que me han ayudado a madurar, pues y supuesto. a tomar decisiones que aparentemente eh, parecen que son decisiones sencillas, pero eh, a tener un control más emocional de mí mismo y de las cosas que hago. Eh, por supuesto, claro, eh, tratándose de una jovencita, bueno, eh, de tu edad, eh, quizá tus, eh, en ese entonces quizá unos 12, 13 años, 14 años, por ahí es cuando estabas en este, en este vaivén de, de acá para acá, y yo creo que es, un, es una decisión muy muy seria, muy responsable de tu parte de, de, de, de hacer este camino de la música, porque eh, me imagino que en ese entonces tus compañeras, tus compañeros de, tus amigos, en ese entonces de, de tu misma edad, a lo mejor te inclusive te, te, te criticaban o que a lo mejor te decían que estás un poquito loquita, no sé. Eh, ¿Qué recuerdas de eso? O sea, qué recuerdas de esos momentos, porque eh, para tomar esta decisión, hay que realmente amar, sentir esa pasión de la música para decidirse a esa temprana edad. Eh, dar ese paso y sin retroceder. Claro que sí. Uh, bueno, como tú sabes, esto de la música no es como bien visto como algo que lucre, algo que digas, esto quiero que siga a mi hijo y le va a ir bien en la vida. O sea, realmente es un camino duro. Yo, como te cuento, he empezado desde los 14, 15 años y tratando de mostrarles a mis papás que me gusta esta carrera y pese a las dificultades, eh, yo estoy dispuesta a luchar por ello. Y entonces... Ajá. Sí, mis compañeros de alguna forma me decían, vos nunca tienes tiempo para nosotros, nunca sales con nosotros. Eh, y más que nada, yo a veces pido apoyo, digo, ayúdame por favor con tu like. este, mm. Entonces, me escriben pero vos ni, ni ni nos vemos contigo y quieres que te apoye. Entonces, entonces, es un poco difícil porque a pesar de que es una carrera que se supone que debe ser este, de compartir con la gente, de estar con la gente, a veces necesitas tu espacio para poder este también... ¿Cómo se dice? Llenarte de toda esa información, porque para dar un buen producto necesitas estudiar, necesitas tu tiempo, necesitas esas horas que nadie ve preparándote para poder eh, lograr eso que la gente no ve. Entonces, sí ha sido un chance difícil. Y en mi colegio también me decían, hija, usted pongas a estudiar en vez de la música, la música no le va a dar. Y sinceramente es chistoso, porque hasta ahora no he visto ni una materia del colegio. Yeah. y bueno, ¿Y cada qué, cual, ¿no? Sí, y lo que tú dices, ¿y qué es en realidad ya, ya de, la, de lo que estás viviendo con la música, de lo que te trae la música? ¿Qué puedes rescatar? Es decir, ¿qué te ha dado? ¿Qué te está dejando la música? ¿Qué estás ganando con la música? ¿Qué es lo que te está abriendo quizá caminos la música? Bueno, eh... Como ya sabes, ha sido un proceso, poco a poco voy adquiriendo más experiencia, he fallado, eh, me he ido bien, me ha ido mal, eh, me han criticado, pero bueno, la cuestión es que lo importante es echar para adelante y cuando vas adquiriendo, pues, cierta experiencia, eh, creo que te vas sintiendo bien contigo mismo y más que nada, digamos, yo tengo 19 años y yéndome a la ciudad de Quito, eh, realmente pude ver lo que mis esfuerzos eh, yo tengo compañeros que son muy buenos teóricamente pero ya al momento de presentarse frente al público no saben cómo hacer ese tipo de cosas y son cosas que se adquieren únicamente con la experiencia ya que el escenario claro entonces ahí sí me di cuenta de, de que va, ha valido la pena ciertas cositas que uno claro. deja de ser para para tener algo seguro porque todo es una competencia ya en una ciudad grande. Entonces, claro. eh, hay que aprovechar lo que uno tiene. Pues. Háblanos de tus de tus presentaciones eh, que has tenido ¿no? hasta el momento, quizá aquí en la ciudad, en la provincia o quizá afuera de, de, de la provincia de Loja. Eh, ¿Dónde te has presentado y quizá nos puedas contar esas experiencias que has tenido? Bueno, entre las que más importantes... Fue, fue que participé principalmente en la Feria de Loja unas tres veces. Eh, mm. Primero participé yo sola abriendo un show de un yeah. artista que realmente no recuerdo, pero el siguiente show abrí el, el, el la Feria de, de Miren mm. Hernández. Y después también abrí la Feria del siguiente año también con, con Samo del Grupo Camila. Yeah. Ya uno de los que más recuerdo y para mí es importante y especial porque claro. pude conocer a Vilma a uh -huh. Palma. <ríe> Estuve claro. en y la ciudad de Cuenca. Ah, sí. abriendo también el show de Vilma Palma y Elefante, entonces... Mira, qué, qué, bonito, qué bonita experiencia, porque eh, cualquiera dirá, nada, pues solo, ella solamente va a hacer la, la apertura quizá del evento, pero en sí esto es una gran responsabilidad, porque es el, el artista que va justamente a, a poner en calor, si se puede decir, no, al, al público, a prepararlo para lo que viene. No. Entonces es una gran responsabilidad tuya. Claro, a veces el público pues está esperando al al artista principal y, y chuta, que entre otro artista y no esté a la altura o, o no les guste al público, eh, realmente es, eh, pues sí, una carga, un peso, ¿no? Entonces hay que bueno. hacer bien las cosas y eh, me ha ido bien a veces, o sea, ya hablando generalmente y a veces me ido Ajá. mal, pero especialmente en estas partes ha sido, me ha ido bien y, y bueno, Ajá. estoy muy contenta porque de todo se aprende. Por supuesto. Eh... Bueno, tú eres, eh, tú eres una mujer creyente, eres de una, vienes de una familia creyente, de fe. Me parece que también estuviste, eh, fuiste invitada a uno de los eh, eventos importantes religiosos que es acá en la provincia, como es la romería de, de, de la Virgen del Cisne. Me parece que estuviste por ahí también. No sé si nos puedes recordar o, eh, algo, algo de, de aquello, porque, porque justamente en, en la parroquia del Cisne me parece que estuviste en alguna ocasión, ¿o, o me equivoco, Daniela? Eh, sí, creo que eh, sí, en el cine canté una vez, me acuerdo. Y Sí, ahí también estaba chica, estaba muchacha, me acuerdo que canté dos canciones y bueno, todavía tenía miedo, tenía miedo ya. de presentarme frente al público, pero ahí canté con, con el corazón, al fin y al cabo era para... Para Dios, para la situación, claro. para la, en el cisne. Así es. Claro, y, y con ese frío que, que hace arriba, ¿no? En el cisne. Sí, imagínese, uno frío ya a las manos de los nervios, más frío. Claro. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué más, qué otras actividades eh, tienes a lo mejor pendientes? Eh, ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu, tu sueño quizá eh, cercano que quisiera que se te cumpla ya, Daniela? Bueno, eh, sinceramente, al principio uno, no sé, se imagina ser famoso, que la gente lo conozca, lo aprecie, pero ahora lo que pido es que la gente valore lo que yo hago, lo, mi, mi, lo que yo escribo, que, uh -huh. que más que nada lo sientan en su corazón y lo lleven en su corazón, porque actualmente usted escucha canciones urbanas que... A veces son canciones que no, no tienen un significado emocional o sentimental, ¿no? Entonces hay mucha gente que es famosa por eso, ¿no? Escriben canciones eh, de ambiente. Y yo lo que quiero es escribir mi música a lo mejor suavita, pero que les llegue al corazón. Claro. A las o sea, esto no estoy diciendo que no voy a hacer música alegre o de ambiente, sino que digo que las canciones que tengo ahora y que voy a seguir haciendo porque es parte de mí, que sean para el alma de las personas y que los resguarden en su corazón y sean para expresar sus sentimientos. Claro, que sean una, eh, un, una motivación para, para crecer, para hacer algo positivo en la vida. Eh, hablando de las canciones, Daniela, eh, ¿están o han sonado en la radio? Quizá cuando tú has escuchado en la radio, ¿cómo te has sentido eh, cuando eh, han sonado las tus canciones en la radio? ¿Qué, qué piensas, qué sientes? <risa> eh, pues, yo me emociono hartísimo. Me acuerdo cuando sonó la primera vez eh, una canción en la radio, fue que, que mi mamá me dijo, ay, tu canción, y todos, ay, mi canción en la radio, y éramos tan emocionados con mi papá mm. y mi abuelita, justo estábamos en un, eh, en un paseo familiar. Y todos sentimos una emoción, decíamos, bien, Daniela, estamos bien. Entonces, actualmente, pues, todavía me sigo sintiendo feliz porque la gente está pidiendo mis temas, todavía ¿Eh? estoy en su memoria, eh, las personas que están en la radio también me apoyan, entonces, como no, me siento valorada y muy querida, así que bueno, emocionada. Claro, ¿no? Pues y, y aquí estamos para seguir apoyando ¿no? a nuestros músicos, especialmente a artistas como tú de acá, de nuestra tierra. Leonardo, ¿qué te parece nuestra invitada y su historia? A ver, por ahí estamos bien con el audio. Bueno, estaba concentrado escuchándoles el, el, el diálogo que mantenían con Daniela y bueno... Eh, pues ya Daniela nos ha, ha comentado algunas cosas que realmente quienes está, hemos estado en el mundo de la radio de, hemos desconocido, porque realmente pues siempre cuando se hacen las entrevistas en la radio son un, un poco más eh, directas, eh, especialmente cuando se refiere al lanzamiento de algún tema, eh, a la promoción. Y bueno, no se topa esta parte fundamental, como decía Ramiro, de el trabajo que realiza realmente el artista, el compositor. Y eso eh, habemos muchas personas que no lo valorizamos, sinceramente, ¿no? Simple, simplemente pues decimos, bueno, eh, fácil cantar, eh, hacer un video, subirlo a las redes sociales y ya, no pasa más. Pero tras eso hay un, un trabajo, un sacrificio y una inversión también porque para hacer un videoclip no hablemos de un video porque una cosa es un video y otra cosa es ya una producción donde ya hay algunos elementos eh, para producción, tanto en lo, en lo audiovisual como, perdón, en, en el audio como también en la parte de audiovisual. En todo caso, hay pues una inversión también y un sacrificio en sí del artista o de la familia que está siempre pues ahí apoyando, en este caso a Daniela, que es la base fundamental, que es su papi, su mami y bueno, toda la familia en sí. Y que quienes hemos estado cerca aquí en nuestra ciudad y le hemos visto trabajar fuertemente y bueno, algunas cositas que ya nos ha contado Daniela que... Desconocía realmente y eso es importante porque esto también nos motiva a nosotros como quienes estamos en, en este mundo de, de la comunicación para poder también difundir capaz a, a, a la gente, a otros artistas que también están emprendiendo en este mundo fascinante de la música, que la situación no es tan fácil como dijo Daniela, porque cuando empiezan los chicos siempre piensan que eh, de un rato a otro ya van a ser famosos como los grandes, y lamentablemente no es así tan fácil, ¿no? Claro, lógicamente con trabajo y sacrificio se lo puede lograr. Pero en todo caso, vamos a seguir dialogando, mi estimado Ramiro, con Danielita. Pues bueno, así es, así es, Leo, pues eh, queremos eh, felicitar el trabajo que hace Daniela, pues ya lo has dicho tú, o sea, nada es fácil, mucho menos este, este tema de la, de la parte artística, aunque pareciera que fuera así tan sencillo, pues no, hay un gran trabajo, dedicación, pasión y muchas lágrimas, en ocasiones muchas lágrimas también. Así que felicitamos a Daniela, tiene mucho camino por recorrer y sobre todo el apoyo de sus papás que siguen soñando en ver a Daniela, una gran profesional. Daniel está con la guitarrita ahí, así que vamos a ver si le pedimos que nos cante una de las canciones también, quizá las más recientes, Daniela, porque sabemos que tienes algunas canciones que han pegado muy bien en, en los medios de comunicación, en la radio. Me parece que también tienes eh, algún video que hiciste, algún videoclip, no sé si quieres contarnos brevemente y también que nos compartas una de tus canciones favoritas en este programa. Claro que sí, bueno les cuento que últimamente lancé una nueva canción eh, con Luis Jaime Torres, quien es también un artista, también con, tiene el nombre de Cósmico, entonces esta canción para mí es especial porque bueno, eh, está compartida con esta persona que fue mi primer productor musical y es un buen amigo, entonces... Les invito a que vayan a verlo, es una canción muy linda y por supuesto se las voy a dedicar para que puedan escucharla y apreciarla. Y pues no eh, uh -huh. que la vayan a visitar y no se olviden del like, del apoyo, que saben que eh, actualmente las redes sociales son importantísimas. Entonces su like, su, la compartida, eh, nos ayuda mucho los artistas para poder crecer. Entonces, esta canción, ¿cómo lo hace? Suena y dice así. Siempre llegas justo a tiempo, justo antes de Te Vuelves a ir, justo antes de encerrarte. Dime cómo lo haces, dime cómo lo haces. ¿Por qué tienes que olvidarme primero para olvidarte? ¿Por qué no puedes ir al revés? ¿Por qué es eso Dime cómo lo haces, dime cómo lo haces. celular, un mensaje diciendo volvamos a intentar y quiero creer que esto es real, las decisiones que tomé se confunden y entre ellas excuso para no realizarlas y quiero creer que esto es real, aunque ayer hayas dicho lo contrario. Y hoy mi llanto he agotado Y a pesar que no es la primera vez Yo te juro que quiero creer Dime cómo lo haces, dime cómo lo haces Para adivinar el punto de liberar Dime cómo lo haces, dime cómo lo haces para luego volver Oh no, dime cómo lo haces, dime cómo lo haces hey, hey. ¿Cómo lo haces para luego volver? Quisiera ser más como tú Volar con el viento. Tan, tararara, tararara, tararara. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta canción, con mucho cariño, súper romántica. Así que disculparán cualquier cosita, estoy un poco enferma, pero desde el corazón. ¿Y cómo lo haces, Daniela, para tener ese talento, esa voz, ese carisma, esa forma de llegar tan especial? Bueno, lo dejamos ahí. Daniela. Eh, prácticamente estamos muy contentos de haberte elegido para que seas eh, nuestra invitada en la, apertura, en la apertura de esta semana de, de actividades aquí en escenario. Así que muchas gracias por habernos acompañado y quisiera que nos, que nos dejes quizá un mensaje final para toda la juventud de manera especial, para quienes... Eh, eh, necesitan quizá un incentivo, un motivo para seguir viviendo. Tú sabes la situación tan difícil que hoy atraviesa, sobre todo la juventud, pero tú puedes ser un referente de, de, de motivación, eres un referente de motivación. Algún mensaje final que les quieras dejar a ellos y a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad y mi mensaje para los jóvenes que están emprendiendo en el arte, en lo que les gusta, ¿no? Decirles que que lo hagan, o sea, que no pierden nada e intentarlo. Y más que nada, que no tengan miedo, o sea, el miedo nos detiene a todos. Miedo a fracasar, miedo a que ¿qué dirán, a que dirán. Entonces, decirles que el hábito es importantísimo. Eh, decidir hacer algo por ti mismo y hacer un hábito. Hacerlo un momento todos los días. Eh, eso va a formar la persona que eres. Si tú dices, no, hoy, mañana va a ser mucho más fácil. Entonces, mis amigos, eh, crean en ustedes mismos, que nadie lo va a hacer. Ustedes mismos van a ser los protagonistas de su historia. Entonces, creer en uno mismo es muy importante. Así que con esa autoestima para arriba, eh, crear un hábito. Así que mucha fuerza y un abracito grande. Muy bien, muy bien, mi estimada Danielita. ¿Y cómo te encontramos en las redes? Me pueden encontrar como Daniela Alejandra 593 Ecuador en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y nuevamente les digo, mis amigos, recuerden que las redes sociales ahora es importantísimo. Así que la forma que pueden ayudar al artista local, eh, nacional, es poniendo like, compartiendo. Y pues, por supuesto, desde ya yo estaría muy agradecida por, por todo el apoyo. Así que eso, mis queridos amigos, así que Daniela Alejandra, 593 Ecuador. No se olviden. Muy bien, mi estimada Danielita Alejandra Palacios. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Estamos muy agradecidos de todo corazón. Esperamos que te vaya muy bien. Sabemos que así será. Deseamos que cumplas tus sueños y que sigas adelante con ese proyecto de entregarle al mundo eh, tu talento a través de la guitarra, a través de tu voz. Muchas gracias. Muchas no, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Cuídense mucho. De esta manera, amigas y amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa Escenario Rostros, que dejan rastros. Mañana les invitamos. Una vez más tendremos eh, un invitado especial de lujo también, como todos, a esta hora. Así que no se lo pierdan. Que la pasen muy bien. Gracias. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función.